Un video que fue difundido en redes sociales muestra a una mujer que se vierte alcohol en el cuerpo para después prenderse fuego, al no ser perdonada por su pareja, al que le fue infiel. Lo que pudimos investigar fue que los hechos ocurrieron en Brasil y el video está comenzando a dar de qué hablar, ya que está viralizándose. Sin embargo, aquí te presentamos la verdad de este impactante caso. Estás a punto de entrar a mi canal de investigación, Oxlack. Mujer se prende fuego en Brasil. Una mujer en Brasil se echó alcohol en el cuerpo para luego prenderse fuego. Esto porque su pareja no le perdonó que le haya sido infiel con otro hombre por lo que procedió a grabar este hecho que luego se viralizó en la web, aunque se desconoce el estado actual de la mujer. El hecho ocurrió en Victoria, ciudad perteneciente al estado de Espíritu Santo en el país carioca, donde la fémina decidió grabar este hecho, pues dijo que se sumió en una profunda depresión luego de que su pareja sentimental abandonara la casa donde ambos vivían tras descubrir la infidelidad. En la grabación se puede observar que la mujer sostuvo una botella de alcohol para luego verterse el líquido sobre su cuerpo. Luego de esto, el video se va brevemente a negro y posteriormente aparece una persona envuelta en llamas que fue auxiliada por otras que la vieron salir del edificio. Voy a quemarme hasta la muerte, advirtió la mujer previo a prenderse fuego. Tras este suceso, los usuarios comenzaron a creer que era verdad el video. Sin embargo, algunos otros internautas comenzaron a cuestionar la veracidad de este, ya que el corte que hace que el video se vaya a negros, hace dudar sobre si realmente la mujer se prendió fuego al no ser perdonada por la infidelidad. Tras una labor de investigación rápida del equipo Oxlac, nos dimos a la tarea de llegar a la conclusión de que el medio de comunicación brasileño RedaCaO MT se encargó de informar sobre las imágenes que subió la mujer, mencionando que había un error. El medio local de Brasil afirmó que las imágenes subidas no contaban realmente lo que sucedió, ya que en realidad la mujer como vimos se echa alcohol y luego prende un encendedor y enseguida hay un corte. La parte que fue cortada muestra que la mujer simplemente sufre quemaduras en el cabello y en su playera, pero rápidamente el alcohol se consume y no le causa lesiones de gravedad. Además que su familia logró llegar a tiempo lo que evitó que esto pudiera pasar a una escala mayor, salvaguardando la vida de la fémina. Conclusión Lo que en verdad sucedió fue que alguna persona decidió unir dos videos. El primero es donde aparece la mujer ofreciendo disculpas y amenazando que se iba a prender fuego. Y el segundo video es de una persona saliendo de un edificio envuelta en llamas y gritando. Sin embargo, es una persona totalmente distinta a la mujer que ya vimos en pantalla causando confusión entre los usuarios. Así que si te llega esta noticia y el video, no lo creas, porque ahora ya sabes la verdad. Por el momento seguiré investigando de qué caso corresponde el segundo video donde efectivamente una persona sale del edificio quemándose. ¿Qué opinas de lo que hizo esta mujer frente a la cámara? Entenderán que no puedo poner los videos completos porque YouTube no lo permite pero estoy seguro que esta noticia te llegará de otras redes sociales o medios de comunicación, así que comparte este video para que más personas sepan la verdad. Mi nombre es Oxla Castro y recuerda que aquí te decimos la verdad de los videos y noticias virales que surgen en internet, así que suscríbete y activa la campanita.